con nuestro tofu y vamos con el primer celular, este celular fue sumamente famoso, fue tan famoso que era el que le decían el resiste todo, el aguanta todo, ese se llamaba el Nokia, tengo el nombre aquí, Nokia 3310, el 3310 fue uno de los celulares más populares, Mayelin tenía uno seguro de eso, para que ella se ella tenía un aguanta todo, Ese le decían el aguanta todo, Cogía inodoro, cogía trayones, cogía carro que lo pisara, o sea, él aguanta todo. Tenía un jueguito de una culebrita, eh, entretenido, yo tenía ese celular, eh, y era muy, muy famoso, sin duda. En lo que a 3310 fue uno de los celulares más populares y vendidos eh, en sus tiempos, sin duda, eh, un celular eh, sumamente famoso. Eh, eh, yo tenía uno de esos. Bueno, vamos con el número 4, el Motorola StarTech. El motor de Star -T. yo no tenía eso, porque eso era para los ricos, era muy popular, fueron los celulares más vendidos, StarT, Roberto y el negro, que eran, eran ricos, tenían ese tipo de celulares en esos tiempos. Sí, sí porque en mi caso aquí había un teléfono, ¿eh? pero un StarT, eh. sí, adelante, adelante, ¿eh? muy famoso, siempre lo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una ferrería, donde era muchachito. Eh, los lo, lo vendedores, llegaban con ese celular al lado ahí, y se le veía grandísimo. Así que el Motorola Starter fue muy, sumamente popular, fue de los primeros celulares que comenzaron a hacer de forma masiva. ¿Cómo tú, ¿cómo? ¿Ah, mira, Roberto tuvo eso, los ricos. ¿Eh? Los ricos, imagínate. Te. ¿Eh? ¿Eh? Sí, pero ese Motorola, tú sabes que tenía ese celular, tenía. Tenía dinero. Oye, 23 ,000. estamos hablando de 23 mil pesos, en los 90, ¿eh? ¿Eh? Ese motor starte es 23 mil pesos en los 90. ¿Eh? Sí, eh. Los vendedores siempre andaban con eso y los funcionarios. ¿Eh? Ah, mira, mi papá tenía un VIP y yo me lo enganchaba y creía que yo era gente. Bueno, otro celular sumamente popular, no tan hace tiempo, el Ball. Blackberry Ball. Ese uno fue uno de los celulares más populares. En sentido... Me dijeron a mí... Oye, oye, una, yo tengo una anécdota. Una anécdota como yo no conocí a Roberto. Me dijeron a mí, un estudiante, mi mejor amiga, Damaris, mi mejor amiga, un beso para ella. Me dijo que Roberto fue a una charla de la nordestana. Y Roberto llevó un bol. Y eso era ni que mostrando el bol. Y un ejemplo. Fácil. da los datos. Pero el bol, el celular bol fue, imagínense ustedes con el BB Pink y todo eso. Tuvo una. ¡Ey! Sí, el BlaBerry, los celulares. Lamentablemente no pudo actualizarse y cayó, pero todo el mundo tenía un BlaBerry. Yo lo que sé es que yo nunca pude entender el BlaBerry, siempre tuve Android y iPhone. Nunca me, nunca me gustó. Bueno, número dos. El celularcito que tenía ese sonidito, ese sonidito clásico. En la cartel Playa. Placa en playa. No, Roberto no llega ahí porque Roberto no era de los populachos. porque no nos iba a meter uno de esos? ¿Eh? No llegué en ese tiempo y tenía iPhone 6 y iPhone 5. Pero el popular, playa. ¿eh? Siempre cuando había una flotica, había como ponerle ese, el mismo sonido. ¿eh? La gente tenía ese celular sumamente importante, popular. Todo el mundo tenía ese celular. Eso sí, tú estabas, Roberto, tú estabas en, en, en el hoyo allá y, y había señal. Con ese celular siempre había señal. No importa el sitio donde te estaba. Había señal. Ese celular no fallaba con la señal. Yo no sé qué era lo que tenía. Si era un, movía, un, movía una televisión o qué, de, qué. Pero ese celular tenía una señal que, que hasta podía dar. De, eh. Ni una televisión con, la, con, con, con esa, esa antena grandota. Ni eso tenía tanta señal. Y el celular número uno y el más popular. El b 3 Motorola b 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el b 3 Al principio, el b 3 era para los ricos, Roberto, esa gente, al principio. Porque ¿quién da? Yo, llegué, yo, yo comencé a estudiar la novedad de la arquitectura en ese tiempo. Y, yo, y llegar ahí dije con un B3 era poder adquisitivo. O sea, tener un poder adquisitivo, tener un B3 en ese momento. Luego el celular comenzó a desvaluarse y fue tan popular que todo el mundo tenía un B3. O sea, cualquier celular, gente, tenía un B3. Se hizo sumamente famoso el B3. Negro, tú llegaste a comer tu B3, eh, Con tu plan ahí de orange. Eh, eh, con tu plan, eh, eh. ¿eh? Ah, mira, y la show tenía un B3 rojo. Roberto, tú ya te compraste un B3. Claro que sí, Roberto te compró su v 3 en el momento que salió el B3. No, en el momento que era. Que, tener un B3 en ese momento. Vamos, vamos a ver la imagen. Tener el B3 en el momento que salió era de rico. Oye, sí, Ah, el que tú dices, el L7 ese que dice LL7, pero cuando salió el V3 era como tener tener un b 3 en el momento de sal, que salió el V3, era como tener el iPhone 11 ahora. Oye, oye, A no el ¿Y debe el ¿Y el Ay, ¿eh? J -M? ah, porque tú ¿Sí? veas Nada, estos fueron los celulares más populares, hay muchos celulares más, pero estos creo que son los más, los que tenían más trascendencia, o sea, que se vendía más, estaba el Sony Edison, pero no había un, un modelo específico de Sony Edison que estuviera por encima de estos, de estos modelos, creo yo. Si usted entiende que hay otro, bueno. Oh. Yeah. W 200 sí. Eso todo el mundo. ¿verdad? El W 200 todo el mundo lo tenía. ¿Tiene una, tiene una Oye, había dado una sesión de teléfono. Bueno, como siempre, vamos a seguir disfrutando del programa del Toque de Mediodía.